Hola, soy María Luisa. Déjame que adivine. ¿Estás descontento con tu trabajo? A lo mejor te sientes estancado porque llevas demasiado tiempo haciendo lo mismo. O tal vez estás infravalorado en tu puesto. O tienes un jefe o unos compañeros que ni te motivan, ni te inspiran, ni te caen especialmente bien. Tal vez lo que pasa es que estás mal pagado. ¿O simplemente estás sin trabajo? Bueno, pues si estás en cualquiera de estas situaciones, supongo que llevas algo de tiempo poniendo tus ilusiones en conseguir un trabajo que sea todo lo contrario, un trabajo que te guste, que te rete, que encaje contigo. Y es posible que estés un tanto o mucho frustrado, porque el tiempo que va entre que empiezas a buscar trabajo hasta que lo consigues, es una durísima prueba de resistencia, de aguante y de tratar de mantener la moral alta. Porque pasan las semanas, pasan los meses y no hay resultados y nadie llama. Y cuando llaman, el resultado siempre es una negativa. Y sientes que pierdes la vida revisando ofertas del Infojobs, esperando que cambie el estado de tu candidatura. Y cada vez que suena el teléfono se agolpan parte de ilusión y parte de miedo, para que sea la llamada que esperas, pero que vaya bien. Bueno, pues yo eh, lo entiendo porque he por ello unas cuantas veces. Recuerdo que el momento más duro eh, fue cuando trataba de hacer un cambio de carrera por primera vez. Yo llevaba 15 años en un sector súper árido, súper ex exigente y bastante machista, que no me gustaba ni lo más mínimo, la verdad. Y necesitaba urgentemente cambiar radicalmente y recuperar mi vida, mi ilusión. Necesitaba confiar que ahí fuera había un trabajo que encajara conmigo, que me gustaría y que disfrutaría haciendo cada día. Por desgracia, LinkedIn no era lo que es ahora, pero hubo algo que yo sí que vi clarísimo, fíjate. Y que lo vi clarísimo entonces y a fecha de hoy es más relevante que nunca. Y es... Que la manera de dar el cambio que yo quería era a través de lograr los contactos que me podían ayudar a conseguirlo. Y así fue. Yo no mandé ni un solo currículum Me dediqué a generar relaciones con personas del sector que de una manera o de otra me pudieran ayudar. Y ojo que no era nada fácil, porque como te digo, LinkedIn llevaba muy poquitos años y no tenía ni mucho menos el alcance que tiene ahora por lo que me tiré horas sin fin mirando las páginas de web de las empresas, mirando hasta periódicos, llamando a todo el mundo. Y además todos los contactos los tuve que hacer a fuerza de emails. Pero el caso es que lo conseguí. Y después de pasar yo por ello, dos veces por cierto, y sobre todo después de haberme dedicado a hacer mucha selección, hay algo que tengo tan claro como que el sol va a salir mañana, y es que el sistema de selección tradicional, el que supone mandar currículums a las ofertas públicas que hay en los portales de empleo, en las páginas de empresa, etc., ya no funciona. Y por si fuera poco, no es solo que no vas a llegar hasta donde quieres por ese camino, sino que cuanto más se ha ido estrechando el mercado, y masificando el número de candidatos cualificadísimos y necesitados de un trabajo más crudos, denigrantes y desmoralizadores se han vuelto los procesos de selección se han deshumanizado de tal manera que te sientes como una cabeza de ganado empiezas a dudar si realmente vales lo que crees que vales si realmente hay sitio para ti en el mercado bueno pues lo primero de todo Tú vales tu peso en oro, tú tienes el talento o al menos el potencial de desarrollarlo y yo sé que tienes mucho que ofrecer y que crecer y que si estás aquí, en este mundo, es por algo, no es un accidente, o sea que tienes que encontrar ese trabajo en el que vas a dar lo mejor de ti mismo. No dejes que el sistema o las circunstancias te hagan pensar lo contrario. ¿De acuerdo? Y si yo puedo ayudarte a que llegues hasta ese trabajo, desde luego será un honor para mí. Pero bueno, volvemos a lo que te estaba diciendo, que el sistema tradicional de buscar trabajo, el de mandar currículums a las ofertas que se publican, es que hace tiempo que no funciona. ¿No funciona por qué? Pues porque hay eh, tantísimos profesionales con un currículum idéntico al tuyo que se ponen todos en la cola del mismo anuncio, que las posibilidades de que seas tú el elegido son, pues para que entiendas, las mismas que tienes de ganar dinero en las máquinas tragaperras. Candidatos perfectos, te lo aseguro, para un puesto, se están quedando fuera en la primera criba curricular porque les falta una, una keyword en el currículum porque tiene un poquito menos de experiencia de la que se pide, que es ridículo, o por cosas similares, porque resulta que es una aplicación informática la que está escaneando los currículums y obvia por completo tu potencial, tu personalidad, tus valores, tu entusiasmo y tus ganas, eso no lo tiene en absoluto en, en consideración. Créeme de verdad cuando te digo que como menos posibilidades tienes... Es ahí, es donde no puedes diferenciarte de los demás candidatos y además, ojo, es que no tienes que olvidar que es el sistema que cada vez menos seleccionadores están utilizando para seleccionar a sus empleados. Pero es que esto no es ni siquiera lo peor. Lo peor es que en esa multitud en la que tienes solo un 0,001% de oportunidades de ser encontrado, estás compitiendo... Solo por el 20% de los puestos que se cubren al año. Resulta que 8 de cada 10 trabajos que se firman no se han seleccionado utilizando portales y webs de empleo. 8 de cada 10 trabajos no se publican. 8 de cada 10 trabajos se cubren a través de contactos, de referencias y de búsquedas directas de los candidatos por headhunters y reclutadores. Ese es el camino que tienes que tomar. Necesitas ponerte delante de las personas exactas que van a valorar lo que tú puedes aportar en su empresa. Necesitas que te vean y que se den cuenta qué te hace diferente de los demás y por qué les interesa contratarte. Necesitas que te conozca la gente adecuada para que te pueda recomendar para un puesto. ¿Y cómo...? ¿Cómo te separas de toda la competencia? ¿Cómo muestras lo que sabes hacer? ¿Cómo llegas hasta las personas correctas? ¿Cómo consigues que alguien te recomiende para un trabajo? Vale, esa es una buenísima pregunta. La herramienta que tienes en tu mano más eficaz para conseguir esto es LinkedIn. LinkedIn es la herramienta por excelencia con la que vas a conseguir los resultados que quieres, te va a permitir ponerte en el radar de los reclutadores. Te va a dar acceso a conocer a la gente relevante para ti, a la que sería imposible acceder de otra manera. Te va a permitir entrar en ese mercado oculto donde están el 80% de los puestos de trabajo de los que no te estás enterando que es donde tienes que estar. Y bueno, ¿quién soy yo para hablarte de esto? Pues yo soy la fundadora de Zumo de Empleo y de The Job Academy, empresas dedicadas exclusiva e intensamente a estrategias de búsqueda de empleo y desarrollo profesional. Y he hecho cientos de procesos de selección. Ha sido directora de recursos humanos y llevo desde 2010 ayudando a personas como tú a conseguir el trabajo que encaja con ellos. Y además, enseño a hacerlo de una manera súper actual, ...amena y de tal forma que esa búsqueda no tenga que ser dramática, desesperante, frustrante y plagada de negativas. Yo he trabajado con cientos de personas con mucho talento, con potencial, con ganas, con ilusión... ...pero que estaban siendo ninguneadas por el sistema porque no sabían cómo hacerse ver y cómo hacerse valorar en el mercado y por los seleccionadores. Y es normal que esto pase, porque el mundo laboral ha cambiado dramáticamente en los últimos 10, 10 a 15 años. Pero tú no tienes por qué saberlo si no te dedicas a la orientación profesional. Y la primera consecuencia de este cambio dramático es lo que hemos hablado, que buscar trabajo por el sistema tradicional de mandar currículums a las ofertas de empleo mmm, publicadas ya no funciona. Si tú quieres llegar hasta el trabajo que deseas, sin dejarte la vida y la moral en ello, en este momento una de las herramientas esenciales que tienes que dominar es LinkedIn. Tu objetivo debería ser eh, dedicar el 80% de tu estrategia, a hacerte visible a los reclutadores y conseguir los contactos que necesitas. Pero ¿qué pasa? Que como todo tienes que saber cómo hacerlo. Y fíjate que mmm, ese es probablemente el mayor error que me encuentro con, que comete la gente. Verás, piensan eh, que pueden ponerse a pedir ayuda para que les consigan un trabajo a todo el que se mueve. La mayoría piensa que ese mensajito de mmm, este es mi currículum, por favor, tenlo en cuenta para los procesos de selección, que te enteres o muévelo entre tus contactos. Ese mensajito a alguien que ni te conoce, ni te debe nada, que por cierto no sabes si tú eres un asesino en serie, eh, ese mensajito, fíjate que la mayor parte de la gente piensa, primero, que está bien hacerlo, y segundo, que a fuerza de repetirlo, <risa> al final acabará consiguiendo algo. Bueno, pues ¿sabes qué es lo que consigues? Pues probablemente consigues que te bloquean. Que la primera impresión que les estás dando es de ser un interesado, un spameador. Y van a huir de ti. Y no es eso lo que tú quieres. No es eso lo que te interesa que piense de ti. Alguien que puede tener la capacidad de contratarte, ¿verdad? Es que conseguir acceder a contactos que te abran las puertas de las oportunidades tiene una ciencia detrás. Hay una estrategia, hay métodos, hay cosas que puedes hacer que funcionan y cosas que no funcionan. Tienes que saber hasta quién llegar. Tienes que saber cómo atraer cómo interesar y tienes que saber cómo convertir ese contacto en una oportunidad profesional no puedes llegar a alguien que no te conoce, que no sabe nada de ti, más allá de lo que puede leer en tu perfil, ¿vale? y pedirle, ni más ni menos que se encargue de conseguirte un trabajo a ver, piensa un momento tú vas andando por la calle y te cruzas con un ejecutivo trajeado y si te ocurre decirle, hola, me llamo Perico, ¿te puedo dejar mi currículum para que lo muevas en tu empresa o para los procesos de selección que puedas conocer? ¿A qué eso no se te ocurre hacerlo? Entonces, ¿por qué lo haces en LinkedIn? ¿No te das cuenta que es lo mismo? Pues si lo estás haciendo, probablemente esa es una de las razones por las que no estás consiguiendo avanzar. No estás consiguiendo resultados. Porque no sabes cómo llegar hasta dónde tienes que llegar. Bueno, pues esto lo tienes claro y quieres conseguir resultados, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Verás, en estos años he desarrollado un método buenísimo que es lo que necesitas seguir, los pasos concretos que tienes que dar para llegar a donde quieres. El método tiene tres partes. La base, la comunicación y relacionarte no solo te voy a enseñar cómo montar un perfil de linkedin que te diferencie que muestre y demuestre lo que tú puedes hacer por las empresas que además salga en las búsquedas de perfiles cuando los reclutadores están haciendo búsqueda de candidatos que ya te he dicho que un 70% de los reclutadores lo hacen y que atraiga a la gente que te interesa bueno pues no solo te voy a enseñar todo eso, que ya de por sí es tremendo, sino que además te voy a enseñar la ciencia de lo que hay detrás de cómo hacer contactos en LinkedIn para que te abran las puertas de las oportunidades que quieres de ese mercado oculto. Todo eso te lo voy a enseñar en el curso que te presento, en esta página re bonita que he hecho. Un nuevo curso súper especial, centrado 100% en que consigas resultados en LinkedIn. En LinkedIn para que consigas ser descubierto por los reclutadores y que tengas la red de contactos que necesitas para que te abran la puerta de esa oportunidad que deseas dentro de la empresa donde puede estar tu trabajo ideal. No te voy a dar todos los detalles en este vídeo porque ya te digo que en esta página tan bonita que te he preparado tienes todos los detalles que necesitas sobre este curso. Pero de verdad que te voy a pedir que por favor lo revises para que puedas comprobar que realmente es súper potente lo que te ofrezco y si con lo que aprendas en este curso logras los contactos que necesitas logras ser visto y valorado como te mereces si consigues que tu perfil trabaje por ti atrayendo a las personas adecuadas y consiguiendo que te propongan oportunidades sin tú tener que perseguirlas como si te llevara al mal diablo es decir, si lo que vas a aprender en este curso te lleva hasta un trabajo que te guste, que te satisfaga y donde cobras lo que mereces, ¿no te cambiaría eso la vida? Pues por eso te pido que lo revises. No esperes ni un minuto porque es que de verdad que estás a solo un clic de que las cosas empiecen por fin a cambiar. Revisa la información y aquí tienes el botón para apuntarte también. Ojalá te pueda ver al otro lado, ojalá podamos trabajar juntos, porque sería un honor para mí. Con la página te dejo, espero que la revises, y hasta la próxima, fuerza y valor.